de todo el mundo. Saludos cordiales. Eh, os está hablando Luis de Prisline en directo desde un pueblo de Madrid. Como siempre os digo, mmm, saludo en primer lugar a los que veis luego este vídeo. Si os gusta, suscribiros, darle un like y decírselo a gente que también mmm, creáis que podemos ayudar, porque creo que es bastante interesante para ellos. Eh, voy a haceros la, la consultoría que os hago aquí en youtube voy a tratar que sea todos los miércoles sobre esta hora resolviendo las dudas que han quedado pendientes de vídeos anteriores en los chats las he imprimido y las que me hagáis ahora mismo todos vosotros vale mientras se va conectando la gente al, di al directo quiero deciros lo de llevar eh, Prisline al siguiente nivel que tiene varias varias vertientes por un lado por ejemplo ahora cuando estáis viendo este mismo vídeo en los comentarios en los que estéis en directo en el chat en directo o los que lo veis luego en los comentarios podéis poner si vais a venir a España o estáis en España poner en la ciudad que estáis y que os pongan un, un mensaje respondiendo y, y podéis quedar entre vosotros para tomar un café y, y conoceros y ayudaros. Y por otro lado quiero que los Prislines avanzados, eh, si por ejemplo hay preguntas en el chat o en los comentarios que, que no podemos responder todos a la vez, pues que las respondáis. Si, si tú eres un Prisliner avanzado y ves una pregunta que sabes responder respóndela ahora mismo en el chat o si la ves en los comentarios en los comentarios o en el chat de telegram y así entre todos nos vamos ayudando todo esto lo hacemos sin ningún ánimo de lucro vale y, y yo creo que es positivo para todos bueno pues vamos a voy a avisar también a los que estáis en telegram por cierto que no les he avisado perdonadme un segundito e ir poniendo ya las preguntas en el chat he puesto que que pongáis podéis poner una pregunta eh, cada dos minutos ¿Vale? para que no se sature el chat entonces lo que hay que hacer cuando pongáis la pregunta ponerla completa vale en un, en, en un mismo bloque y yo la leo y la vamos respondiendo pero insisto si alguno de vosotros veis la pregunta y veis y sabéis la respuesta sois un prisliner ya avanzado pues poner también la respuesta vale y vamos avanzando estoy avisando a, a los grupos de telegram vale para que lo sepan también y ya, y ya empezamos venga ya les aviso estamos en directo ¿Vale? Los que lo veis, insisto, eh, los que veis esto luego, ya sabéis, eh, suscri suscribiros para, y meteros en los grupos de Telegram. El que no tenga el grupo de Telegram, que me lo pida en los comentarios, que mm, siempre emitimos en directo. ¿Vale? Pues venga, Prilines, vamos a empezar. Las preguntas, tengo aquí algunas apuntadas de todas formas, ¿eh? pero bueno, vamos directamente al chat. Saludos ya a todos los que estáis en el chat, he dado, he dado unos unos segundos para que os conectarais Y venga, voy para arriba. Si alguna vez que me la he saltado, volverla a poner abajo. Cada dos minutos podéis poner un comentario, ¿vale? Yo creo que es un tiempo prudencial para que nadie sature. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Venga, hola, hola, hola. Hola, Óscar Campos. Hola, José Fontalvo. Hola, Edir Muñoz. Hola, nilson Rodríguez. Hola, Miguel Dextre Remigio. Bueno, saludos a todos, ¿vale? Prilines, vamos allá. Venga, saludos a Argentina. A todos los países, a, a, desde a Estados Unidos, a todos, ¿vale? Preguntas, preguntas. A ver, en Macáceres. Hola, Luis. Una consulta. Mi pareja tiene ciudadanía italiana. ¿Qué trámite tengo que hacer yo para poder estar legal con ella en España? Gracias y saludo. Pues lo tienes chupado en Macáceres. Eh. Vamos, ningún problema ni, ninguna dificultad eh, lo que dime en qué país te encuentras ahora mismo vale y te respondo rafael paredes no rocío paredes rojas perdona buenas tardes luis dios te vale vale pero ponerme preguntas muchas gracias por las alabanzas pero quiero que también os ayudéis entre vosotros insisto los prilines avanzados que veáis preguntas que sabéis responder responderlas bien ahora mismo en el chat en directo o en los comentarios si veis luego este vídeo y los que estáis en telegram en telegram también vale Venga, a ver. Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, vale, vale. Vale, bueno, yo voy respondiendo las, las preguntas que me hagáis, ¿vale? Las alabanzas o esas cosas, pues bueno, las leo, me encantan, pero claro, ahí no las voy a leer ahora aquí en alto. A ver, Jeremías Pérez, hola Luis, una consulta. Después de renovar el voluntariado, ¿necesito demostrar nuevamente el dinero que, que piden para vivir Jeremías Pérez? Claro claro cuando tú renuevas el voluntariado te vuelven a pedir que demuestres que vas a tener 500 euros aproximado todos los meses para mantenerte pero jeremías ese dinero solo hay que enseñarlo no hay que dárselo a nadie y puede valer que alguien se comprometa a dártelo te podría valer también, para ¿vale? el estado lo que quiere es saber que te vas a poder mantener ese tiempo aunque ya sabes que puedes trabajar otras 20 horas aparte en lo que tú quieras y ese dinero es para ti pero ese dinero no te vale mmm, para demostrarle lo de los 500 euros digamos que los 500 euros son como aparte vale pero no hay que dárselo a nadie solo enseñarlo y cuando lo renuevas también vale si no te has gastado el que tenías en la primera vez pues te sirve el mismo dinero o la persona digamos que te avala vale si alguna pregunta no queda clara, me la volvéis a, a reiterar, por así decirlo. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, otra pregunta. Eh, Lisette Quintero. Luis, llevo dos meses en Reus. Me parece que pone, si sí. Tarragona, quería obtener papeles por medio de tener un hijo, pero me dice mucha gente que ya no le dan la nacionalidad a los bebés colombianos nacidos aquí. Es cierto, sí que se la dan Lisette Quintero bueno respecto a las bulos a las fake news tener cuidado que hay gente que envenena por ahí no hay mucha pero siempre hay alguno que envenena te digo lo que dice la ley a día de este momento en este vídeo en la fecha de este vídeo si un niño colombiano nace en españa solo tiene eh, le dan la nacionalidad y luego tú también la puedes pedir por ser su madre eh, ojo esto no es para todos los niños Solo es para los niños que, que son por ejemplo Nacidos en Colombia, ¿vale? O sea, perdona, eh, hijos de colombianos nacidos en España. Y te digo más países, porque es, es, es lo que se llama la nacionalidad por siempre presunción. El listado de países a los que se lo dan a esos niños eh, que sus padres son o bien de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Perú, Paraguay, Panamá y Uruguay. Si uno de los padres es de uno de estos países y nace el niño en España, al año de estar el niño en España le dan la nacionalidad, vale. Y una vez que el niño tiene la nacionalidad, que se dice por simple presunción, eh, los padres pueden pedir el arraigo familiar, vale. Yo creo que queda claro. Pero ojo, solo de los países que acabo de mencionar, ¿eh? de otros países no. Tiene que nacer en España, pero no es automático y estar un año en España. El año puede ser según ha nacido estar un año, o puede, yo qué sé, volver a los cinco años y estarse un año entonces el niño adquiere la nacionalidad y luego los padres por arriba más preguntas venga vamos para allá bueno si alguna me la salto insisto volverme a hacer vale me voy a ir ahora para abajo entonces como cada dos minutos podéis ponerlas venga a ver dice por ejemplo evis maría martínez roja eh, voy a madrid el 10 de junio quiero que me recomendéis hostal súper económico evis maría hombre mira en booking booking.com hostales ahí los tienes muy económicos ¿Vale? Y si algún PRISLINER sabe la respuesta, algún PRISLINER avanzado que sepa hostales muy económicos, que se la ponga ahora mismo en el chat, ¿vale? O luego en los comentarios, si veis luego este vídeo. Pamela Herrera, hola, consulta desde Chile. Viajamos pronto a Madrid. Nuestras licencias de conducir, ¿qué pasa con eso? ¿Debemos hacer algún trámite antes de viaje? ¿Nos sirven? Allá, Pamela, te tienes que sacar un carnet internacional que hay y te van a servir mientras estés aquí como turista. A los 90 días te caducan, ¿vale? hay un trámite que puedes hacer en la dirección general de tráfico aquí en españa para homologar digamos tu licencia de chile aquí en españa métete en el grupo de telegram que allí tienen los enlaces a los vídeos que lo explican de la dgt vale el que no tenga el grupo de telegram que me pida en los comentarios el enlace que se lo doy vale allí están todos los vídeos además para todos los países patricia ángelola gracias por ayudar a los migrantes ta, ta, ta, soy patricia solo tengo tarjeta blanca de asilo puedo solicitar en repueblo yo tengo yo no tengo empadronamiento gracias patricia Sí. a ver cualquiera puede repoblar repoblar es ir a un pueblo y residir puede hacerse con papeles o sin papeles igual que uno vive en, en madrid que no digo que lo hagáis o en barcelona capital en una gran ciudad sin papeles puede vivir en un pueblo en un pueblo se vive mejor lo ideal sería con papeles pero puedes perfectamente vale pero tienes que ir por tu cuenta por así decirlo vale insisto os doy mi opinión ¿eh? yo no digo que lo hagáis pero vamos que tampoco sería nada ilegal es una situación simplemente irregular de todas formas si tienes la tarjeta blanca dentro de poco vas a tener la roja y con la blanca ya puedes eh, residir legalmente o sea que no estás a, o sea, estás además lo que no podrías hacer es trabajar búscate un pueblo ponte allí a vivir al pueblo y en cuanto te den la roja ponte a trabajar y mientras, si tú quieres trabajar, pues mira, yo no lo veo tampoco tan grave. Venga, más preguntas. Kelia Francisconi. Hola, muchas gracias por tu ayuda. Te voy a hacer. Pero hacedme preguntas, PRILINES. Gracias por las alabanzas, os las devuelvo. Y quiero que PRILINES avanzados que respondan también preguntas, ¿vale? Que si no, yo no doy abasto. Por cierto, que no lo he dicho, voy a intentar todo los miércoles, sobre esta hora, haceros este vídeo de consultoría, ¿vale? De las de las preguntas que me hacéis en el chat, ¿vale? para Porque con los otros vídeos, cuando estamos con los invitados, pues muchas quedan sin responder. Intentaré que sea todo el miércoles. No lo puedo garantizar, pero lo voy a intentar, ¿vale? Sobre esta hora más o menos. Adeslo Álvarez. Hola. Con el carnet de solicitud de asilo se puede homologar la licencia de conducir venezolano. A ver, con la tarjeta roja, sí. Eh, Adelso, con la blanca no lo sé chico la verdad te soy sincero yo si algo no sé, lo digo con la blanca no lo sé porque unos te dicen que sí y otros que no si estás en el periodo de los 90 días sí podrías conducir si tienes tu licencia en regla y si no espérate a la roja y ya está vale insisto meteros en los vídeos de en telegram en el grupo de telegram que tenemos todos los vídeos para homologar la, la, la licencia de conducir según cada país vale gerson holguín navarro luis con el voluntariado 1 uno... A ver qué me dices aquí. Puede trabajar y ganar dinero como si tuviera papeles. Sí, Gerson, es que es una manera de tener papeles. Con el voluntariado es como la visa de estudios. En la, en lo único que tú puedes trabajar 20 horas a la semana. En vez de 40, a la mitad, 20. Pues se supone que las otras 20 estás haciendo un voluntariado. ¿Vale? Sí, puedes, perfectamente. No es como si tuvieras papeles, son papeles. Es una visa de voluntariado. Te permite eh, trabajar 20 horas legalmente en lo que tú quieras y el dinero para ti vale y las otras 20 horas a la semana para el voluntariado que tú elijas por cierto en la Cruz Roja hay muy buenos voluntariados vale que lo he viendo antes venga me vuelvo el para abajo si alguna ha quedado res, eh, sin resolver volverla a pegarla copiarla y pegarla vale no me digáis luis respóndeme porque la tengo que buscar y no la encuentro me la volvéis a poner cada dos minutos podéis poner una pregunta a cada uno vale yo creo que es un tiempo más o menos si queréis que lo ponga más lento más rápido me lo decís Julián Jiménez hola buenos días Luis una consulta llevo a madrid en diciembre Voy como estudiante y el curso es en marzo. ¿Podré trabajar hasta empezar hasta que empiece a estudiar? Buena pregunta, Julián Jiménez. Sí podrías trabajar, pero tienes que ir según llegas a inmigración y pedirlo. Decirlo, mire, he venido aquí con una visa de estudiante y quiero empezar a trabajar. Y entonces estás en el. Te sí puedes, ¿vale? Pero lo tienes que pedir en inmigración. Ani Mafia. Si digo Ani si digo mal algún nombre, perdonadme, ¿vale? Prilines. Hola, Luis. ¿Quiere hacer el curso.? de 6 meses eh, tiene práctica razón que me entreguen el visado por estudiante y quiero una prórroga de ese visado Debo volver a presentar los 6.000 euros a ver los 6.000 euros son si te haces el curso un año y no son que tengas son 500 euros por mes que por 12 son los 6.000 vale es aproximado no sé si son 512 o algo así entonces si es por seis meses serían 3.000 euros pero insisto, no hay que darle los 3.000 euros o los 6.000 si fuera por un año a nadie. Es enseñarlo o enseñar que tienes a alguien que te va a pagar los 500 euros todos los meses. Ya está. vale Y aparte, insisto, puedes trabajar en otra cosa. Sí, lo puedes luego renovar. Tú lo tienes el curso por seis meses, pues luego renovarlo. Yo os aconsejo que lo pidáis un poco más largo. Por ejemplo, de un año y luego lo renovéis para otro año. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera. Venga, más preguntas. El NIE eh, nos dice Samuel. El NIE. Samuel Alonso, Samuel Alonso Reyes, el es para extranjeros, si eres español, es, es una respuesta, un preliminar avanzado. Gracias, Samuel. Está respondiendo a alguien que efectivamente, es que yo si no, no doy abasto. Quiero prilinners avanzados, que responden también preguntas. Aquí en Telegram también, ¿eh? y en los comentarios. Si lo veis luego. Andrés Jiménez, hola Luis. Si accedo a solicitar visa de estudiante cuando termine el curso, sí, puedo solicitar prórroga de la visa efectiva. Es lo que he dicho Andrés, sí, sí, sí. Podéis solicitar prórroga y prórroga y prórroga. Perfectamente, vale. Es más, la podéis pedir, os hablo de memoria, eh, bien 60 días antes de que os acabe la visa que tenéis de estudiante o hasta 90 días después. Lo mejor es pedirlos 60 días antes de que os caduque la, la que tenéis en vigor. Pero si se os pasara el plazo, tenéis hasta 90 días de poderla pedir después, vale. Pero mejor pedirlas antes. Eh, bueno, saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Dana Espinosa, hola Luis. Yo quiero irme, yo quiero irme a España. Soy de Perú, tengo apenas 21 y quisiera irme, pero aún estoy en la disyuntiva de irme ahora o empezar o esperar, porque no tengo a nadie ya. Quisiera algún consejo, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un caso interesante. Escúchame, Dana, Dana, nos tienes a todos nosotros, los Prilines, qué somos, quiénes somos, somos todos. Somos gente que salimos de nuestra zona de confort, que trabajamos, que venimos a aportar. Entonces nos tienes a todos nosotros. Es lo que estoy diciendo de llevar Prisline a un segundo nivel. Pues dilo, eh, Dana Espinoza, dilo luego en los comentarios, porque aquí en el chat no sé si te pueden. Eh, métete en telegram y di lo mismo y alguien de perú que también quiera venir que tome un café contigo que esté allí en la ciudad que estés tú en perú y ya está y si no también cuando vengas a madrid o a españa o a barcelona o a la zona que vengas dilo también nos tienes a todos para eso estamos aquí ¿Eh? nos apoyamos entre todos nosotros con conocimiento y con amistad y con lo que sea vale Yo mi consejo a ver yo no os voy a decir que vengáis o no cada uno lo que os pida según vuestras situaciones personales pero vamos, yo creo que en españa se está muy bien por eso os hago estos vídeos de hecho creo que es uno de los 10 países del mundo donde mejor se vive en, eh, contando todas las variables una estadística que leí una vez pero bueno que eh, aquí nos arropamos entre todos y los miedos fuera me voy me vuelvo ahí para abajo venga Pirilines, insisto michel peñuela van al azar eh me voy para abajo y la primera que veo michel peñuela hola soy de colombia voy a españa en febrero si quiero estudiar en españa es necesario presentar papeles de bachiller originales pues michel depende de lo que vayas a estudiar claro según si es un curso a lo mejor que no te pide el bachiller no si es un curso que te pide el bachiller, sí. Entonces, tráelo por lo menos eh, apostillado, lo del bachiller, ¿vale? Por lo menos. Que es barato apostillar. Venga, alexander Pacheco. Ay, ay, ay, que se me va. Eh, hola Luis, mi esposa va a dar a luz en dos meses. ¿En cuánto tiempo le dan la nacionalidad a mi hijo? ¿En cuánto tiempo nos dan la residencia nosotros, los padres? Somos ilegales, pero alexander Pacheco, si lo acabo de decir si eres de los países que mencionaba al comienzo del vídeo no lo voy a repetir estaba colombia entre ellos en ¿eh? argentina también estaba entre ellos hay varios si eres de esos países nace el niño aquí en, en españa al año un año de estar el niño en españa le dan la nacionalidad española y luego los padres podéis también pedir la nacionalidad una vez que la tiene el niño o sea que el plazo es un año ¿Vale? Un año. Pero no te preocupes, que el niño ese año, hasta que se hace español, no está indocumentado. Solo nacer ya le dan como una certificación, ¿vale? No te preocupes. Pero se puede hacer español cuando lleve un año residiendo en España. ¿Vale? Mírate el vídeo el comienzo del vídeo. Anda, te habrás incorporado ahora y no lo has visto. Lo he dicho al comienzo. Lo he explicado mejor. No lo voy a repetir, ¿vale? Porque podéis dar luego para atrás al vídeo. Venga, a ver, más. Eva María Martínez Rojas. Joder, es que se me va Luis para trabajar en. Ay que se me va, por favor. Para trabajar en en donde en en negro es muy difícil conseguir empleo. Necesito contactos. Pues mira Eva María Martínez. Te aconsejo dos vídeos que hice con Tayla que lleva año y medio en España trabajando sin papeles. Que no digo que lo hagáis o que no lo hagáis, disclaimer legal. Pero ella lo explicaba. Su caso real, ella, lo que ella hace. Lleva año y medio. Saludos a Tayla si nos ve. Y segundo consejo que te doy, métete en Telegram. En el grupo que tenemos en Telegram, y ahí hay muchas ofertas que os estáis ayudando entre vosotros, ¿vale? El que no tenga el enlace del grupo de Telegram, que me lo pida luego en los comentarios, que se lo pego, ¿vale? Se lo pongo. Venga, más preguntillas. David Colín, Luis, ¿qué recomiendas para conseguir trabajo en negro mientras saco los papeles? David Colín, mírate milanuncios.com, eh, index.es. Mírate todas las webs que decimos, mira, en Telegram han pegado, vamos, como no sé, 50 páginas de para encontrar empleo y sobre todo luego hablar con los empleadores. Hay mucho trabajo en eso, en tema de, de reformas. Para hombres es siempre un poquito más difícil. Hay en tema de reformas, hay en tema de, de esto de Uber, de, de o sea, de esto de, de reparto, ¿no? de, de globo y todas estas. Y métete en Telegram, ¿vale? Que de ahí te van a dar ideas. vale Alejandro Gómez, hola Luis, estoy acá en España, soy menor. ¿Cómo puedo hacer para tener residencia o nacionalidad rápido? ¿Cómo hago estudiando o de qué forma más fácil? ¿Qué preguntas? A ver, eh, dime eh, cómo has entrado aquí. Si has entrado como turista y cuánto tiempo llevas como turista, porque no caigáis en la trampa del turista. Veros el vídeo de la trampa del turista resumidamente es que la, cuando uno entra como turista digamos tiene 90 días para hacer cosas o 60 para ser más exactos si te pasan si se te pasan esos 60 días ya no te va a valer una visa de estudiante o un voluntario vale veros ese vídeo vale y luego seguimos hablando el que no lo haya visto la trampa del turista y otro muy importante las 5 formas de regularizarte en españa si has entrado como turista que tiene como un mapa mental en la portada La trampa del turista y cinco formas de quedarte legal cuando has entrado como turista. Esos dos vídeos yo creo que son básicos y son cortitos, de 10 minutillos. Por cierto, brilines, llevamos 20 minutos, me he comprado un cronómetro. 20 minutos, yo quería hacer los vídeos de 20 minutos, pero tampoco quiero dejaros colgados. Si queréis, yo sigo. Mientras estéis ahí, venga, sigo un poco más, ¿vale? Que no os voy a cortar. Eh, pero que lo sepáis que luego quedan vídeos de una hora aquí pero bueno más importante son vosotros que la duración de los vídeos a ver erika que se me ha ido erika castillo me saludos luis soy peruana y quiero saber de qué forma me beneficia el voluntariado para agilizar la nacionalidad si yo ya me encuentro en españa y tengo ocho meses aquí tengo el nie y hoja blanca pues erika ahí estamos con la trampa del turista ah tienes la hoja blanca o sea eso qué quiere decir que has pedido la estás pidiendo el asilo no supongo por la hoja blanca a que te refieres Pues entonces si estás pidiendo el asilo sigue por ahí vale y el voluntariado te beneficiaría muy bien pero habría que pedirlo dentro de los 60 días desde que ha llegado como turista ya luego a los ocho meses no te vale si sí, sí, que volvieras a tu país y volvieras a entrar vale o sea os insisto la visa de estudios la podéis pedir aquí pero en los primeros 60 días. Os tiene que quedar 30 días de estancia como turista. La, eh, la estancia son 90 días, la estándar, pues en los primeros 60 días, ¿vale? Luego ya no, ¿vale? Por eso os digo lo de que os veáis el vídeo de la trampa. Joana Ávila, ¿me puedo ir de turista y después allá buscar trabajo? Pues lo mismo, Joana, lo mismo. El vídeo, no, a ver, pues sí y no. Mírate el vídeo de la trampa del turista, sí y no, porque depende del trabajo. Puedes venir como turista y en los primeros 60 días mmm, matricularte un curso. Entonces te quedas con visa de estudios y puedes trabajar a media jornada, 20 horas a la semana. Ahí es sí. Puedes venir y ser un personal altamente cualificado o que te contrate una startup tecnológica, sin ser tan altamente cualificado. Ahí también sí, pero en el resto de los casos no. ¿Vale? Vídeo de la trampa del turista y vídeo de las cinco formas de quedarte legal. Y más, más. Y luego seguimos hablando, son con dudas sobre ello. Óscar Filman. Joder, que mal digo los apellidos. Hola, Luis. ¿Cómo cuándo tiempo tarda la tarjeta roja teniendo pasaporte europeo? Pero vamos a ver, si tienes pasaporte europeo, no pues no tienes tarjeta roja, no pides asilo. Los países de Europa no te van a dar asilo humanitario. Eh, Mario López, Luis una pregunta. Ya con la tarjeta roja puedo estar autorizado para poder iniciar un negocio? Sí, sí que puedes, Mario López. Eh, perfectamente con, con la tarjeta roja podéis trabajar en lo que queráis, bien por cuenta propia, iniciando un negocio vosotros, o bien por cuenta ajena, que es cuando os contrata alguien, perfectamente. Tendrías que da, eh, hacerte autónomo que te cuesta 50 euros al mes, para que te hagas una idea al comienzo el primer año y pico. ¿vale? si sí puedes, José Pérez. Hola Luis, tengo la tarjeta comunitaria. Me van a realizar la valoración para la tarjeta de discapacidad, luego que me da que me la den cómo funciona el tema laboral. Pues funciona exactamente igual que para un español, José Pérez, y con la discapacidad la ventaja es que muchas empresas te van a contratar a ti, porque cuando una empresa contrata a alguien con una discapacidad, tiene bonificaciones por parte del Estado. ¿vale? Entonces una empresa entre contratar a uno con discapacidad y uno que no la tiene, suele preferir al de la discapacidad, porque le sale más barato a la empresa el tema de impuestos. Curis, curisutian San. Curisutian San. Hola Luis cristian de argentina es necesario u obligatorio permanecer en españa todo el año cuando se obtiene la visa no lucrativa o se puede ir allí a depositar dinero y volver al país de origen puede salir puede cristian vamos puedes ir y volver pero hay unos plazos a ver tampoco vale pedir la visa no lucrativa me vengo a españa pago no sé qué no sé y me vuelvo y no vuelvo a pisar españa no no eso no hay unos plazos pero te puedes ir puedes irte y volver no es como el que pide el asilo vale Sí puedes salir y volver hay unos unas fechas unos no sé si son 180 días ya te ya lo miraré o míralo tú mismo puedes ir y volver incluso varias veces o las veces que quieras pero tampoco irte al otro extremo jopé de pisar españa me hago la visa no lucrativa y me vuelvo a argentina a los dos años Pues entonces te van a decir para qué pide usted una visa no lucrativa si no va a vivir usted en españa Vale, hay que vivir en España. Otra cosa es que viajes. ¿vale? Las fechas exactas no me las sé, pero están ahí. ¿vale? Se pueden consultar. Pon visa no lucrativa en Google y lo ves. Ahí te lo dice. Samantha Castellanos. Hola Luis, tengo un un amigo que está organizando todo para viajar a España como turista por siete días. Al llegar a España pedirá asilo él y los, a los seis meses puede se puede casar con una ciudadana española. Sí, claro. Vamos, es que se puede casar no a los seis meses, se puede casar al día siguiente si quiere. Sin ninguna dificultad, ¿vale? Si alguna pregunta no la he interpretado bien, volvérmela a poner, ¿vale? Pero sí puede, sí, pero que no tendría ni que esperar seis meses. Si está enamorado de una española, viene aquí, eh, o se enamora de una española al día siguiente, y pide asilo, por... no tiene que verlo de pedir asilo con casarse, no tiene que ver. Sí puede. O sea, son cosas distintas. A ver, Samantha Castellanos. Hola Luis, tengo un amigo. A ver, este ya lo hemos hecho. Me voy para abajo, venga. Me voy para abajo otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay. ay ay PRILINES, que me pierdo, que me pierdo. Me voy para abajo. Si alguno no le ha hecho la pregunta, que me la vuelva a copiar y pegar, pero entera, insisto. Buenas noches, PRILINES. Nos dice Pelis Mi pregunta es: ¿cuál es la mejor opción para emigrar por primera vez como venezolano? ¿Qué ciudad recomiendas? ¿Qué tipo de visa o trámite? hacer para estar legal pelis tv si eres venezolano el trámite más legal y más fácil que tenéis es lo del asilo humanitario que no es nada malo no es nada ilegal no le tengáis miedo es una cosa que os da la legislación internacional a los de venezuela lamentablemente con lo que han hecho en vuestro país pues mira una ventaja que tenéis vale entonces mi consejo lo que yo haría la visa humanitaria y ya está y a los seis meses pues trabajar lo tenéis muy fácil jope los de venezuela lo tenéis muy fácil yo lo siento porque un país que era el más rico del mundo se ha quedado el más pobre del mundo no era el más era de los diez más ricos del mundo y se ha quedado los diez más pobres del mundo lo que hacen los malos gobernantes eh y lo digo aquí a la cara lo que hacen los malos gobernantes un país que es de los diez más ricos del mundo que es precioso que tiene petróleo que tiene unas selvas maravillosas un turismo que podía tener que tengan que estar todo Venezuela por el planeta, pues bueno, aprovechad por lo menos la ventaja que tenéis, por lo menos en España, a la clave y es totalmente legal, residencia, o sea, asilo humanitario y ya está, y a los seis meses puedes trabajar y ya está, y luego va, y luego vamos viendo, porque lo que interesa es sobrevivir y cumpliendo la ley perfectamente. Que no quiere decir que el que no tenga la, esas visas, no sea, que aquí no hay ilegales ¿eh? que no es como en Estados Unidos. Pero bueno, eso es lo que yo haría. Siendo venezolano, siendo ya de otro país, habría que verlo. A ver, venga, que me voy para abajo. Vamos a ver. Eh... Me voy para abajo. Eh, hola, nos dice Jessica Abraham. Hola Luis, tengo ciudadanía italiana y mi esposo no. ¿Cómo hago para que él se pueda empezar a trabajar? Pues te vas a inmigración y lo dices. Y ya está, eh, tarjeta comunitaria. Está chupado. Vamos, porque comparado con otros casos, estos casos, los que tenéis uno, uno de los dos, la nacionalidad europea, me da igual que sea italiana, que sea francesa, alemana, eh, visa comunitaria, y ya está, vais a emigración y lo decís. Os hacen un papeleo, que si la foto, que si el no sé qué, y para adelante, ¿vale? Eso es fácil. Micaela Puente, hola Luis, una consulta. Si entro por voluntariado de un año y por urgencia tenga que volver a mi país, de origen por unos días, puedes perfectamente. A ver, Micaela Puente, con la visa de voluntariado, con la visa de estudios, aunque no sea una urgencia, podéis volver a vuestro país, podéis viajar, podéis ir y volver ¿eh? tranquilamente y, la, y bastantes veces, no, y bastantes días. Hay también unas... Una, hombre, se supone que vienes aquí a hacer un voluntariado, es para estar aquí haciendo el voluntariado, pero no está secuestrada, como nos decía nuestro amigo el abogado, que por cierto, bo, eh, el viernes va a estar, yo por mí voy a estar, y yo creo que él también, don Alberto, si nos estás viendo, el viernes nos vemos ¿eh? con los PRILINES. Vamos a intentar que esté todos los viernes, ¿vale? Bueno, si no, si no ocurre algún imprevisto a ninguno de los dos. Kevin García, hola Luis, si me voy de inmigrante y estudio en una universidad, me dan el cartón profesional normal así sea inmigrante sí Kevin eh, García claro lo mismo que si fueras español da lo mismo no hay discriminación ni hay discriminación por edad aunque muchos me preguntáis si soy mayor puedo repoblar puedo ir a la visa de estudiante no tiene límite de edad podéis estudiar a la edad que queráis y los títulos los diplomas que obtenéis son igual da lo mismo que seáis inmigrante que se que hayan nacido en España lo importante es lo que hayáis estudiado y que hayáis aprobado los exámenes. ¿Cómo entro a Telegram, Oscar Fieldman? Eh, ponme luego, cuando se acabe el vídeo, un comentario, porque ahora no te puedo escribir el enlace. Ponme un comentario, me dices, ¿cómo entro a Telegram? Y te pongo el enlace, ¿vale? En los... No, mira, te lo digo más fácil. Ya es que ya lo he puesto debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, no en el chat, en la descripción está puesto el enlace a Telegram. Ahí tenéis. Que por cierto, lo hacemos en Telegram porque en WhatsApp no cabemos. Están ya. En Telegram 1800 personas creo que estábamos. Y WhatsApp solo nos dejaba 250 personas. No íbamos a hacer grupitos. ¿Tenéis debajo de este vídeo? Ya lo tenéis puesto, el enlace a Telegram. A ver, mi Glavis Pierre de Malonese. Espera, no te vayas. Hola Luis, soy esposa de comunitario. Tenemos acta de matrimonio italiana. ¿Puedo pasar el aeropuerto con solo pasaje de ida a España? si sí puedes. ¿Algún preliminar tenga? Sí puedes. Pero que algún PRISLINEA avanzado que te responda también. Es más, podéis entrar por la entrada de comunitarios cuando lleguéis al aeropuerto. Sí puedes, pero insisto, PRISLINEAS avanzados. Preguntas que a mí no me está dando tiempo a responder. Si las sabéis, ponedlas en el chat. O luego en los comentarios. Cuando vean el vídeo, lo veáis luego. ¿Veis preguntas en comentarios que no que sabéis responder? Los PRISLINES Avanzados, pues las respondéis. Venga, vamos para abajo. Luis Jiménez, hola Luis, soy argentino. Para abaratar mis costos, puedo viajar desde Paraguay hacia vuestro país? ¿Puedo tener problemas en el aeropuerto al llegar allá? Para nada, Luis Jiménez, muy buena idea, porque además si viajas desde Paraguay, tengo entendido que no te hacen el cepo ese de los 30%. Te sacas el billete, si puedes y no vas a tener ningún problema, ninguna dificultad. Que más que van que seas argentino que vengas de Paraguay como si vienes de donde vengas. Es lo mismo, ¿no? perfectamente, y muy buena idea por arráis lo del 30%. Samuel Alfonso Reyes Ibarra, ¿puedo pedir asilo humanitario si soy de México en una región que es como Cali o Medellín en tiempos de Pablo Escolar? Sí puedes, Samuel, sí puedes. Eh, consejo, traelo lo máximamente documentado que puedas. Si no tienes documento que acredite tu situación, pues también podrías pedirlo, pero ya puedes tener un relato que sea coherente, porque te van a preguntar por arriba y por abajo. Para ver que no estás mintiendo. El asilo lo podéis pedir todos, no solo los de Venezuela. El asilo es una cosa que se le dan a la persona, cuando la persona es perseguida, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vivo en un país que persiguen a los que llevan gafas y, no, y nos cuelgan de un árbol, pues podría pedir asilo. Es un chiste, pero para que me entendáis, ¿vale? Eh, el, el, el asilo es una cosa de situación personal, ¿vale? Salvo el que vamos a poner el caso de Venezuela, que ya se sabe por todos cómo es. Total. hala un super Milena Medina. Muchas gracias. Muchas gracias, super chat. Muchísimas gracias. A ver si me ponen la pregunta. Es que no me sale pregunta. Bueno, yo te lo agradezco igual, ¿vale? Os agradezco los super chat y os agradezco todo, por supuesto. Muchas gracias, Milena Medina. Veo, pero no veo. Si ponéis super chat, podéis poner la pregunta también, ¿vale? Es que no, no me sale. Creo que lo has puesto solo. Pues muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Venga, más. John William Giraldo Laiza pregunta: ¿Los jóvenes desde qué edad pueden trabajar en España? 16 años generalmente, así como estándar, 16 años, ¿vale? Puede ser incluso antes con autorización de los padres y para determinadas profesiones. Hola, otro superchat. Rodrigo, espera, Rodrigo, que nos ha puesto la pregunta. Rodrigo Peña: Hola, Luis, ¿es verdad que si ingreso 15.000 euros, deben de ser 15.000 euros en efectivo completando el s1 y la justificación de la plata no tengo problema en ingresar el dinero y de inmigraciones no te cobran nada por ingresarlo muy buena pregunta te la voy a responder con mucho cariño eh, rodrigo y otro super chat angélica de dios vale muchas gracias angélica de dios no me has puesto pregunta pues muchas gracias pero escucha eh, te, rodrigo peña efectivamente vamos a aclarar lo del dinero que os voy a hacer un vídeo de eso lo iba a hacer el otro día, pero el invitado estaba fónico. David, saludos, David. Si no me fallas, David, mañana estamos, ¿eh? Yo mañana, bueno, si no fallo, yo tampoco. Bueno, no me enrollo. Eh, Rodrigo, cualquiera que venga a España o que salga de España puede llevar 10.000 euros sin ningún problema, sin declararlos. No pasa nada. Hasta 10.000 euros. ¿Qué pasa si llevo más de 10.000 euros? Si llevo 15.000 euros, 20.000 euros. Hay que rellenar el formulario que tú has dicho. Y ya está y no os preocupéis que no va para no pasa nada y es gratis rellenarlo ese formulario lo podéis descargar de internet y lo tienen todos los aeropuertos rellenas el, el formulario que llevas 15.000 en vez de 10.000 llevo 15 ya está y se lo das ahí al señor y pasas igual y no pasa nada y no te cobran nada y luego el estado lo va a meter en un cajón porque de 10.000 a 15.000 le da igual hombre si trajeras un millón de euros a lo mejor te van a preguntar de dónde os ha sacado usted pero si traes 10.000 no hay que rellenar ningún formulario si traes más de 10.000 rellena el formulario es muy importante que lo rellenéis, no os cobran nada, pero si no lo rellenáis, lleváis los 15.000 y te pillan entre comillas, se quedan con el dinero, ahí sí que te lo pueden confiscar. ¿Vale? Entonces, hasta 10.000 euros no rellenéis nada, no hay que rellenar nada. Si lleváis más de 10.000, rellena el formulario. Y Rodrigo, no te preocupes, que es un formulario muy simple, míralo en internet las preguntas que te hacen y eso no va a ningún lado. Vamos, a lo que sean cantidades astronómicas, ¿vale? Pues si llevo 15.000, llevo 15.000, son mis ahorros, son lo que sea, y ya está. Y así te garantizas que, aunque te lo miren, pues sí, los 15.000 quede claro. Ya está. ¿Vale? Creo que ha quedado aclarada la pregunta porque es para ti y para todo el mundo. ¿Vale? Venga, más más preguntillas. ¡Hala! ¡Angélica de Dios! Venga, gracias por otro super chat. Te... Hola, ¿cuál es el tiempo que tengo para ir a pedir el asilo desde mi llegada a España? Nos da miedo ir. ¡Angélica de Dios! Un mes. ¿Vale? El asilo hay que pedirlo dentro del mes en el que has llegado. Pero hay excepciones. Porque hay gente, por ejemplo, o sea, un mes. Y no tengan miedo. Aquí estamos para quitaros los miedos a todos. Aquí no hay miedo. Fuera los miedos. Los miedos se gestionan. Ya está. Escucha, cuando uno llega a España hay que pedirlo dentro de los primeros 30 días. ¿Vale? Pero también es cierto, y yo he hecho entrevistas, veros los vídeos de la tarjeta roja. El tercero es una chica que llevaba aquí año y medio. Y pidió el asilo cuando lleva año y medio. Lo permite también la ley, aunque la ley dice que hay que pedirlo en el primer mes, en los primeros 30 días, salvo que tu situación personal haya cambiado o, por ejemplo, que no lo supieras. Mire, yo es que no sabía que podía pedir asilo y me acabo de enterar. Llevo aquí año y medio y no lo sabía. Ahora me he enterado, pues lo pido ahora. Y te lo tramitan. ¿Vale? Entonces, pedirlo a lo mejor dentro del primer mes. Si se os ha pasado el primer mes y, y, y, y lo merecéis, pedirlo también. ¿Vale? Que no vais a perder nada. Y por cierto en madrid y barcelona ¿eh? que en madrid y barcelona lo están gestionando muy rápido en barcelona lo acaban de arreglar hace 10 días y en madrid lo han arreglado hace seis meses fuera de madrid y barcelona están tardando hasta 11 meses entonces pedirlos a consejo en madrid y barcelona a fecha de este vídeo yo os lo digo porque tenéis derecho porque una persona que pide asilo a los seis meses tiene que poder trabajar y no es no es de recibo que la tengan 11 meses esperando con un papel de que lo va a pedir eso no es de recibo así que mi consejo yo si lo tuviera que pedir me iría a madrid o a barcelona y en Madrid no te piden que estés empadronado. A ver, venga, más preguntas. Orángel Sánchez Blanco. Oye, si alguna no ha quedado clara, me la volvéis a poner, ¿vale? O en los comentarios. Orángel Sánchez, venga, hola Luis, soy venezolano. Eh, ay, ay, ay, soy venezolano y vivo en Brasil. Mi pasaporte venezolano me vence en febrero 2021. puede entrar a España un mes o dos meses antes del vencimiento del mismo? Sí. Sí, hombre, siendo, siendo venezolano, yo creo que sí. De todas maneras, si lo puedes renovar. Eh, lo que la ley dice que hay que tener por lo menos en vigor son tres meses si tú estás con un mes o con dos meses si no te queda otra pues 20 pero si lo puedes renovar como lo están renovando renuevalo ¿eh? que sería mejor vale. Porque los consulados de venezuela están dando los pasaportes están tardando pero los están dando entonces os tiene que quedar por lo menos tres meses de pasaporte de vigencia de pasaporte al cuando llegáis Oye, si es un caso humanitario, y mire, es que me queda un mes de pasaporte, no creo que te devuelvan, mi opinión. Y más siendo venezolano, insisto, que por razones humanitarias ahí tenéis mucho apoyo. Ana Cecilia Ardiles Arroyo. Hola, acerca del. Jopeto, son de asilo, eh, Prilines, acerca del asilo, que yo quiero ayudar a todo el mundo, ¿eh? Y los de asilo lo tenéis más fácil, insisto. Pero bueno, a ver, que se me va. Hola, acerca del asilo, yo las cojo al azar, de verdad, ¿eh? Acerca del asilo internacional para menos de prueba me lo vivo en los turistas, no encuentro trabajo, soy a ver, y... bueno, pues eso le ayudan los PRILINES. Te metes a Telegram o ahora si te ve alguien en el chat, ¿vale? Está pidiendo ayuda ella. Eh, Joana Ávila, hola Luis, estoy interesada. A ver, Joana, que te vea. Ay, ay, ay. Que se me pierde Se me va el chat, lo siento. Amigo, espera. A ver. Venga, a ver, otra, es que te he perdido. Ah, no, estás aquí, Joana. Hola Luis, estoy interesada en repoblamiento desde Colombia. Tengo un hijo de tres años y una de once años y mi esposo de tres. ¿Qué debo hacer? Joana Ávila, verte todos los vídeos de los pueblos, todos los que puedas, que tampoco son tantos, Jope, Y seguimos hablando. Eso es lo que tienes que hacer. Paso 1 emigración responsable. Paso 2 métete en Telegram también. ¿Vale? Y luego seguimos hablando, eh. Que no te estoy. Venga, a ver. Eh, Erika Castillo Cosme. Saludos, Luis, soy peruana. Quiero saber de qué forma me beneficia el voluntariado para agilizar la nacionalidad si yo ya me encuentro en España. Ay, se me ha ido, aunque creo que lo habíamos hablado. Se me ha, eh, si yo me encuentro en España y tengo ocho meses aquí y tengo nieve y hoja blanca. Si llevas ocho meses ya no puedes pedir el voluntariado, jope, que lo tienes que pedir en los primeros 60 días. Lamento daros malas noticias. Esa además creo que la habíamos preguntado. Me la has vuelto a preguntar, si ya te había respondido. ¿Eh? Pónmela de otra forma la pregunta. Igual no la entiendo bien. Si tienes hoja blanca, te tienes que esperar a la roja. Si la hoja blanca es asilo. Quiero interpretar. Alexander Pacheco, Luis, ¿indicas que la nacionalidad dan al año al niño, pero durante el año los padres no pueden pedir el arraigo familiar o sí para poder trabajar legalmente? Jope Alexander, muy buena pregunta. Yo creo que no. Creo que no. Y lo que no sé seguro, lo digo. Creo que no. Pero la pregunta es del libro, ¿eh? Se la vamos a hacer al abogado. Porque, claro, el niño en ese año sí que está legal, aunque no tenga todavía la nacionalidad. No está indocumentado. Tu pregunta va un paso más. ¿Los papás pueden trabajar en ese periodo? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. La dejamos así en el tintero. Si algún es avanzado lo sabe, que la diga. Porque yo no sabría responderte. Y antes de responder algo que no sé, prefiero decirlo. vale La pregunta es muy buena. ¿eh? La he entendido. Charles. Hola, Luis. Soy dominicano, español, casado. ¿Casado? ¿Casado con quién? Casado con Paraguaya. Tenemos una hija de 5 años. ¿Qué pueblo nos recomiendas para repoblar? Charles. Hay que te guste. En España hay pueblos de mucho calor. Los pueblos del sur, calor. Buen tiempo, sol. Los hay también de montaña y de mar. Luego. Pueblos del norte, más lluvia, más frío. También hay más riqueza en el norte. Y luego tienen los de por aquí, de Madrid, de la Sierra, mucha variedad. Eso tiene que ser lo que a ti te guste. Yo no voy a decir este pueblo, este o este, ¿vale? Zona de Teruel, Soria, muy despobladas, ¿vale? Pistas que os doy, pero ya eso tiene que ser cada uno a vosotros. No os voy a mandar todos a un pueblo que a mí me guste, que luego a lo mejor a vosotros no os gusta tanto. Eso, verlo vosotros, venga. Edith García, quiero pedir asilo en España, pero ya, ¿eh? He... Pedido en Costa Rica, ¿qué implica eso y cómo puedo resolverlo? Tengo suficientes pruebas. Inténtalo, Eric. Yo te diría que lo intentaras. ¿Vale? Es cierto que hay que pedirlo en el primer país y todo eso, pero como eres venezolano, me, me ha parecido de ver, entonces tienes ahí una ventajilla. Yo lo intentaría. Hay que intentar salir de la zona de confort. Pero insisto, os doy mi opinión, ¿eh? Luis Jiménez, hola Luis, ¿puedo apostillar mi, mi mi título secundario desde vuestro país y también sobre mi registro de conducir? ¿Dónde puedo ir? si sí puedes, Luis, pero es más complicado. Tienes que ir al consulado de tu país para apostillarlo. Por eso siempre os digo que lo traigáis apostillado ya desde vuestros países. Pero si ya estás aquí, pues tienes que ir a tu consulado, pero al de tu país aquí en España. Nuevo, si me, ca si me caso en Colombia con una española... Y ella no vive conmigo en España, mi matrimonio será válido para mi nacionalidad o tendré algún tipo de problema. Pues nuevo, yo creo, no sé, a ver, no, no sé, yo me caso, mmm, lo normal es vivir. Ahí entraría en juego cuánto tiempo estáis casados, porque claro, lo que no le gusta al Estado son los matrimonios estos de conveniencia, eso está claro que no gustan. Y ahí sí que es cierto que hay unos pequeños controles sobre eso pero otra cosa es que tú te cases y ella tiene que viajar o tú tienes que viajar pues es una cosa normal vale y acláramelo un poco más ana julia pérez castaña castaño soy venezolana con pasaporte español vamos a ver quiénes pueden optar por el emigrante retornado pues si eres si, eres, si tienes pasaporte español ana juliana pérez castaño eres española eres como yo entras en tu casa como decís en telegram vienes a españa que es tu casa el pasaporte español eres española que luego tienes otro venezolano pues mira qué bien ya está ya te he respondido <risa> Venga prilines oye 43 minutos 34 lo corto ya lo corto ya o seguimos decírmelo decírmelo ahora mismo en el chat porque es que mira que quería de 20 minutos pero bueno lo, no lo pasamos bien eso está claro y aprendemos ¿eh? yo el primero ¿eh? que con vosotros aprendo vamos mogollón a ver, Cristian William Ponce, Bazán Luis, yo no soy comunitario de la UE, pero mi pareja sí, nos casaremos pronto. Nada, perfecto. Tener, sí, ya está, nada, nada. Pues casarte con ella o ser pareja de hecho, incluso no necesitas casarte, Cristian, y ya con eso eh, te pides lo de la comunitaria, y ya está. Con pareja de hecho también puedes, ¿vale? Y irte a inmigración y resolver el trámite. No voy a entrar yo aquí en detallitos de cinco fotos de si eso, yo os doy la visión general, ¿vale? Prelines, casos reales, caminos, caminos que se pueden seguir. Ya luego el detallito y la inmigración, ¿vale? Eh, a ver, Andrés Jiménez, qué original, la verdad, el comentario que has puesto, de verdad, espera que te lo muestro aquí. Hola Luis, ¿cuándo mora el trámite para solicitar visa de estudiante? Ingreso como turista. Buena pregunta, Andrés Jiménez, y, me, y muy original tú, este. Escucha, eso es. Escucha, eh, máximo Andrés Jiménez te tiene que responder en 30 días. Entonces, lo que te pide la ley, que tú vienes como turista, cualquier turista tiene hasta 90 días de estancia legal. Y te piden que lo pidas cuando te queden mínimo 30 días. Por eso hay que pedirlo en los primeros 60 días. ¿Cuánto antes lo pidan mejor? Entonces llegas a España, te buscas el curso que te guste, te matriculas en él, asegúrate que te sirve para la visa de estudiante, lo preguntas en el centro que sea, te vas a inmigración y lo echas. Mire, he venido de turista y me quiero quedar a estudiar. Tienen máximo de plazo para responderte 30 días. Máximo. O sea, que va rápido. ¿Vale? Y ya está. Y por eso es importante que, como todos tenemos 90 días de turista, lo pidas en los primeros 60 pero no me lo pidas en el día 60 pídelo antes, por fin por si acaso, a veces se olvida una foto, falta no sé qué, vale, 30 días. Eh, seguimos, venga, vale, Zulma Zambrano dice que seguimos, pues seguimos, Joana Saldaña dice que no, no sé, Luis Luis, te escribo a ver, a ver, Alejandro Sevilla, oigo, veo bitcoins y me ilumino, te escribo desde Argentina. ¿Cuándo vas a hablar de los bitcoin Como dijiste, seguramente mañana, seguramente mañana hablemos de ello. Pero no os lo puedo garantizar. Y si no, otro día, que lo vamos a hablar sí o sí. Vamos a hablar sí o sí. De hecho, yo os puse una cosa ahí abajo. En los, todos los vídeos yo pongo donaciones, no sé qué. Que no es que las busques lo pongo un poco así para. Oh, nah. Bueno, me callo. Lo dejo para el día de los vídeos, ¿vale? Pero que, que lo vamos a hablar sí. A ver, seguir está muy interesante. Venga, pues sigo. Milena Medina. Hola, Luis. Mi pareja obtiene su residencia a través de su hijo, que es ciudadano español y mi pareja me puede dar la residencia a mí sí claro porque sois pareja sí que puede milena perfectamente si Omar Agustín seguimos venga vale yo sigo yo vale yo si vosotros queréis yo sigo yo estoy a gusto con vosotros sois unos amigos somos amigos y entre vosotros haceros amigos insisto llevar Prislen al siguiente nivel aquí no somos ninguna religión con respecto a todas las religiones ni somos ningún partido político simplemente somos personas que nos ayudamos con la información ¿Vale? Para un poco construir un mundo mejor, ¿vale? Salir de esto donde nos tienen los políticos, que nos tienen, vamos, parece mentira que estamos en el siglo XXI. Entonces, ayudaros también entre vosotros, ¿vale? No dependáis solo de mí, ¿vale? Ayudaros entre vosotros, ¿vale? Vía comentarios, los plines avanzados, vía quedando para tomar un café, me da igual que estéis en España que fuera de España. Ayudaros siempre, ¿vale? Independientemente del país que vengáis. No hagáis sectas luego por países, que eso no, no está bien. Es mejor enriquecerse todos y ser abiertos, ¿vale? Prislines, Venga. Mauricio, hola. Hola, Mauricio. Mauricio Rosero. María Ordóñez, hola, Luis. A ver, María, que se me mueva esto. Espera. Que, ahí, que lo pierdo. Pero, espera. Que estoy con. Hola, Luis. Gracias por los vídeos. Venga, gracias. Vale. Sí, pero que quiero que. A ver, lo único... yo os, os pido una cosa, que os ayudéis entre vosotros también. Es muy importante, ¿vale? Entonces seguro que vamos a sumar mucho. Inteligencia colectiva. ¿Vale? Yo os pido que entre vosotros también os ayudéis. De forma desinteresada, como estamos haciendo ahora, ¿vale? Los printliners más avanzados ayudan. Uno llega nuevo a una ciudad y no, pues otro primer que ya lleva un tiempo en esa ciudad puede quedar con él, insisto, tomar un café, simbólico, lo que sea, y darle información ayudarle vale y luego a su vez pues él ayuda a otro y así vale, es lo que tenemos que hacer hola luis que hay de cierto javicho, ¿Qué hay de cierto de los centros de acogida que aceleran los procesos de solicitud de asilo, casos como sea pues no lo sé Javicho, no lo no creo que los acelere mucho no lo sé no no, no estoy muy metido porque a mí me gustan los primeros que vienen un poco a aportar que se hacen su de los centros de acogida no tengo mucho conocimiento david a lo mejor sabe más de eso Seguramente que está en Telegram, ¿vale? En el próximo vídeo que salga David le preguntamos, venga, lo apunto, los CEAR. Pero a mí me gusta que vengáis para aportar, para trabajar, ¿vale? No para que os den ayudas como a Fátima, que luego eso no acaba muy bien. María Borquez, hola Luis, te escribo desde Colombia. Quiero saber si entro como turista, me matriculo en un curso en inmigración me solicitan demostrar si sí, alguna cantidad de dinero si sí, maría Bor, que lo hemos dicho en el vídeo 500 te, te solicitan que les enseñes que vas a tener 500 euritos al mes o bien que los traes tú de golpe o bien que hay alguien que te los va a estar transfiriendo eso es lo que te piden 500 euros al mes no se os que dar a nadie pero es lo para que ellos se queden tranquilos pues lo que estábamos diciendo que no vas a estar pidiendo ayuditas, que no te vas a estar yendo a un cear de estos o tal vale sí que puedes o sea, lo que he dicho, vamos, que es 500 euros al mes, 6.000 al año. Gráfico publicidad. Hola Luis, ¿qué pueblo me recomiendas con posibilidades de trabajo y dónde puedo ver el correo del alcalde? Gráfico publicidad. del pueblo en concreto no te voy a recomendar, porque digo, aquí un pueblo va todos a ese pueblo. Y se trata un poco de toda España, ¿no? Eh, lo que sí te doy el contacto del alcalde los doy los de toda españa sin depender de yo pueblo me lo ponéis en, eh, en los comentarios os lo pongo vale de, de, luis pásame el contacto de los pueblos ahí tenéis todos los pueblos de españa los teléfonos los emails de los ayuntamientos de los alcaldes los correos electrónicos las direcciones de todos los pueblos así ya cada uno yo os aconsejo que lo miréis según el clima que os gusta a vosotros vale y según los, las de la zona turística tienen mucho trabajo al que le guste el turismo los de Galicia son más tema agrícola, los de Santander también. Vale, bueno, hay mucho, que no os voy. que eso ya mirarlo vosotros, ¿vale? Que yo no voy a decidir a un sitio y a otro. Eso tenéis que ser vosotros, Vienes. venga, más, más, más, más. Como, vale, bueno, como. Vale, venga. Alario Araujo, saludos Luis, estoy en Valladolid. Me gustaría saber si en Madrid se puede encontrar oportunidades de trabajo teniendo tarjeta blanca alirio yo creo que sí a ver sí, no a ver en madrid hay mucho más trabajo madrid barcelona grandes ciudades tienen mucho trabajo pero también hay mucha gente buscando ese trabajo en cambio en las ciudades más pequeñas como valladolid y tal a lo mejor hay menos trabajo pero también hay menos gente entonces si tú estás a gusto en valladolid pues bien si te llama más el asfalto la gran ciudad vente a madrid vale hay trabajo pero vamos, mira los vídeos. Joder, ahí tienes casos de Fátima que se tira cinco años y no encuentra trabajo. Y una chica de Perú, saludos, que viene y en 10 días está trabajando. Son ejemplos reales cogidos así. ¿vale? Entonces, el que quiere trabaja. Yo no sé decir, yo, a ver, yo que os mováis de un sitio para otro de España, eso no lo voy a decir. Si os invito a venir a España, yo soy español, vivo en España y, y España es un gran país. Os invito a toda España. Ya dentro de España, yo no voy a coger preferencias. Hombre, si es para un caso concreto si sí os la voy a decir o sea si es para algo que yo vea que sí pero así así sin saber pues no prefiero no daros información que no sea muy objetiva vale a mí en realidad me gusta españa es muy variada muy variada vamos fíjate que tenemos tres o cuatro lenguas aparte del español el castellano como le gusta ¿vale? entonces fijaros si es variada y en clima también yo sé que el, el, el, el frío se asusta mucho iros para el sur de madrid para abajo más calor a ver, erika castillo cosme soy pilar la de la pregunta del voluntariado yo tengo una entrevista mañana con cruz roja para el voluntariado si lo tomo me beneficia en algo para la nacionalidad o residencia erika castillo claro te beneficia para la residencia que te puedes pedir una visa de voluntariado lo que no me dices erika castillo dímelo en qué país estás ahora si estás ya en españa y si estás dentro de los primeros 60 días de turista o si estás fuera de españa pero te podría beneficiar porque puedes tener una visa de voluntariado que te permite trabajar 20 horas a la semana jorge eduardo guerra hola luis soy pensionado y tengo 62 años puedo aplicar para un voluntariado jorge eduardo guerra Sí puedes no hay límite de edad ni para un voluntariado ni para unos estudios otra cosa es que un voluntariado en concreto o unos estudios en concreto te pidan una edad que no suelen hacerlo. Podría ser, pero sería ese concreto. Habrían 20.000 voluntariados más que les da igual la edad. O 20.000 estudios más que le da igual la edad. ¿Vale? Yo siempre digo, la edad no es motivo de discriminación para trabajar en España. Además, no sería legal eso, ¿eh? A ver, venga, otro chat de estos así. Animafia. Joder, sois originales, ¿eh? A ver, a ver si lo logro leer. Porque ha puesto, si lo veis, en los que estáis en el chat, Animafia, Luis. Con 30 días para la repuebla del visado de estudiante entonces tendría que tener 6000 euros todo el tiempo en la cuenta bancaria no gracias y bendiciones no a ni mafia tienes que tener 500 euros al mes te puede valer que alguien yo vi, hijo de tamara le mandaban sus padres los 500 euros todos los meses le vale una firma de los papás mira somos los papás le vamos a mandar 500 euros todos los meses. Eso valdría. Valdría. Oye, si tiene los 6.000, pues mira qué bien también. Hay varias formas. La cuestión es que tú puedas mm, demostrar o acreditar que vas a tener 500 euros todos los meses para vivir. Que luego te lo gastes o no será tu caso. Vale, tanto para la de estudios como la de voluntariado. 500 euros por 12 son 6.000 al año. Pero no es que tengas que llevar los 6.000 en la cuenta. Puedes llevarlos en la cuenta o puedes, mira, a mí me lo va a pagar este señor. Todos los meses 500 euros. Y este señor tiene solvencia económica. Porque mira las propiedades que tiene o lo que sea. Eso valdría. Gráfico publicidad. Genial. ¿Dónde veo los correos? Muchas gracias. Mi esposo es portugués. Estamos terminando de ajustar. Eh, vale, veo que... Bueno, vale. Eh, lo, los correos te los pongo en un comentario. Vale, aquí abajo. en, el, en Ahora cuando acabe el vídeo. Los pongo todos los pueblos. Y así ya buscáis cada uno vuestro pueblo. Que si no, además, vais todos a un pueblo. Imaginaros. Entonces, el alcaldesa se asusta. Eh, que por cierto se está notando, eh. se está notando lo que estáis haciendo, se está enterando España de que queréis repoblar España, os lo aseguro. Y el tema es que España está desierta, todos los pueblos desiertos y los políticos no hacen mucho caso, hacen un poquito, cuando hay una campaña electoral, se dan un paseo, dicen, sí, esto hay que arreglarlo, pillan unos cuantos votos y se olvidan, hasta dentro de cuatro años. Os aseguro que es así. Bueno, pues se está notando, se están enterando todos los alcaldes de los pueblos despoblados que queréis venir aquí. A ver si logramos que modifiquen las leyes y sea más fácil que podáis venir. Porque ahora podéis venir, pero esto lo tienen que facilitar mucho más, porque es una vergüenza que no nazcan niños en España, que se esté despoblando todo esto, que vosotros queráis venir y que no se pueda por papelitos tontos, que si me piden 6.000 euros o no sé qué. Cuando yo lo que quiero es venir a trabajar y voy a trabajar, no venir a que me mantengan. Todo esto yo creo que lo vamos a cambiar entre todos. Es muy importante que os ayudéis, Brilines bueno venga oye 56 minutos no quiero llegar a la hora que luego lo veis y os asustáis Prilines, escúchame alguna pregunta más antes de los 56 escucha luego me veo el, el chat entero y escucha y en 15 minutos me voy a instagram porque tengo que hacer todavía la consultoría que os hago en instagram o sea si hay alguna muy urgente muy urgente meteros ahora en instagram venga luis jiménez la última cuando esté hola luis cuando esté en vuestro país puedo inscribirme en dos o más cursos por las dudas que me rechacen, solo puedo inscribirme en uno solo. Luis Jiménez, inmigración te pide que estén matriculado en uno, solo en uno. Entonces, lo que tienes que hacer es buscarte el curso que a ti te interese y matricularte. Asegúrate, yo lo que digo a Luis, los lo digo a todos, ¿vale? Asegúrate que ese curso que os matriculáis antes de pagar nada que os garanticen que sirve para aplicar a la visa de estudios. Y una vez que os tenéis ya el curso matriculado con uno solo, os vais a inmigración y os darán la visa de estudios. No te la van a rechazar. Si tú acreditas tus 500 euros mensuales y que estás inscrito en un curso, te lo tienen que dar, sí o sí, siempre que estés en el plazo, insisto, de los primeros 60 días desde que has entrado como turista, ¿vale? Pero solo un curso. O sea, os aconsejo que sea un curso que os guste a vosotros, claro, para hacer algo que os guste, ¿vale? Y aparte, ya sabéis que vais a poder estudiar 20 horas a la semana en lo que queráis, no tiene que estar relacionado con el curso, y ese dinero es para vosotros. Pero el Estado no quiere, no le vale que el dinero que ganéis con ese trabajo sirva para manteneros. Él quiere que tengáis 500 euros aparte para enseñar. Pues es así al día de hoy, es lo que os digo, que hay que mejorar de las leyes. Pero bueno, ahora estamos a lo del día de hoy. Prines, os voy a dejar 57 minutos 30. Está bien, ha estado bien, ¿vale? Escucha, el... voy a intentar todos los miércoles, sobre esta hora, haceros esto, este tipo de consultoría. El viernes vamos a intentar estar con el abogado que casi seguro que sí con don alberto de enrique arnau y mañana a ver si podemos hablar del dinero lo de mañana nos lo garantizo pero vamos a intentarlo también y si no será otro día vale pero lo vamos a hacer aunque hemos hablado un poquito al principio vale si traes más de 10.000 euros declararlo en el formulario ese que no pasa nada no que traigo 15.000, pues traigo 15 traigo 20.000, pues traigo 20.000. Rellenáis el formulario y lo dais. Lo que no es traerlo sin rellenarlo, porque entonces sí, os lo pueden quitar. Pero si lo rellenáis, no te cobran nada, no es ningún impuesto, como lo de los argentinos. No, simplemente, mire, traigo 15.000 euros, ya está. Ya está. por mis ahorros o lo que sea, lo podéis traer. Es, es una formalidad nada más. ¿Vale? Bueno, Pliners, venga, luego me lo veo bien, que de verdad que yo estoy a gusto con vosotros. Me tiraba aquí, yo qué sé. Pero vamos para adelante, ¿vale? Eh, os dejo en 15 minutillos, yo creo que estoy en Instagram, 15 minutos, ¿vale? Eh, para que salgáis, alguno de vosotros, hacemos la consultoría hablando, ¿vale? Como las que hago en Instagram. En Instagram sabéis que estoy todos los días, que lo sepáis, ¿vale? Todos los días. Y, y lo que hemos dicho, ¿vale? Que muchas gracias por haber estado ahí. Por fin, si os ha gustado un like, y por fin, el que haya visto esto, que lo vea luego en el futuro. Si no estás suscrito, pues ya sabes, suscripción con campana, porque siempre, siempre emitimos en directo. Y, y decirlo también todos vosotros a personas que creéis que podamos ayudar. E insisto, ayudaros entre vosotros. Ahora, en, en preguntas en los comentarios, ¿vale? O en Telegram. Prislines, Avanzaos. Y llevarlo al siguiente nivel. Muchas gracias. Os dejo, Prislines. Me lo paso genial con vosotros. Súper a gusto con vosotros. Muchas gracias a todos, ¿vale? Chao, chao. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao, chao.